Peggy 16 Desde que nací tengo un vínculo con una entidad Se llama Aiden y siempre está conmigo Mi nombre es Nathan Dawkins Tu madre me ha dicho que tienes un amigo invisible ¿Él te ha hecho eso? No. Fueron los monstruos. La agencia quiere que te unas al programa de su academia militar. Empezarás a entrenar a las 5 de la mañana. Saben lo que Aiden y tú podéis hacer. Bienvenido a la agencia. Pero anoche ocurrió algo. ¿Han abierto un portal al mundo de Aiden? Estoy muy cansada. No puedo más. Ya viene. ¿Qué has hecho? Diles que me dejen en paz de una vez, porque la próxima asesinaré a todos.